chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos, soy Max Bodipo, creo contenido sobre Guinea Ecuatorial, el único país hispanohablante de África. También creo contenido sobre otros países y da la casualidad que hoy os voy a hablar de un país sudafricano, un país que se encuentra en el sur de África, llamado Zambia he tenido la oportunidad de visitar este país recientemente así que quiero compartir mi experiencia con vosotros espero que lo disfrutéis pues primero desde etiopía otro país africano que se encuentra en el cuerno de África, en el este de África. Ya en otro vídeo os explico cómo fue que llegué a Etiopía. Seguro que se os hace un poco raro, ¿no? Cogí el vuelo y llegué a Zambia. Zambia es un país sin salida al mar situado en la encrucijada de África Central, Meridional y Oriental. Aunque se puede decir que se encuentra en el sur de África, en su punto más central la población es de 19 millones de habitantes 19 millones de habitantes es muchísimo más grande que guinea ecuatorial los que sabéis guinea ecuatorial no llega a los 2 millones de habitantes así que imagínense una un país con esa cantidad de habitantes en áfrica pues he de deciros chicos que el aeropuerto de zambia me dejó speechless speechless en serio porque es súper lindo es uno de los aeropuertos más lindos de áfrica a decir verdad guinea ecuatorial se queda atrás pues llegamos al aeropuerto cogimos nuestras maletas compramos un sim justamente en el aeropuerto para nuestros celulares no os voy a mentir el recibimiento de zambia es legendario os hablé en el vídeo anterior voy a poner el enlace acá de una de las cosas las peores cosas de vivir en guinea ecuatorial y en ese video hablaba de lo que es el recibimiento. El recibimiento zambiano es de lo más... Me acogieron súper bien, la verdad. Ellos sí saben que es atención al cliente, servicio. Cogimos un, un yango que es similar a lo que se llaman Uber. son esos taxis que encargas desde tu celular, te descargas la aplicación. Bueno, en Guinea no tenemos uno de estos. Nos dirigimos a Bonanza, un estado de la capital del de país. La capital del país es Lusaka. Pues nos hospedamos en Ciela Hotel y Spa, un lugar maravilloso de verdad pues hablemos un poco de siela porque a decir verdad me quedé sorprendida cuando me hablaban del lugar no me imaginaba que iba a ser así de lindo chicos era un uh, cool de la cool la creme de la creme pues siela está situado a 20 minutos de lusaka la capital de zambia siela define un nuevo capítulo de hospitalidad africana y la verdad es que uf, en hospitalidad 10 si buscan un lugar para alojarse este es el hotel adecuado tiene 249 habitaciones ofrece una gama de elegantes alojamientos desde habitaciones executive king deluxe queen y suites juniors y presidenciales todas ellas especialmente decoradas con vistas a la finca baños en suit wifi gratuito modernas comodidades y cenas en las habitaciones de lo más excepcional. Pues he de los chicos que la experiencia en sieda fue agradable, la comida siempre estaba en su punto. Seriously, extraño un montón pasar mis días en sieda porque era de lo más, de lo más. Pues sí, estuve ahí por AfriLabs, es un evento que se celebra anualmente. Bueno, chicos, um, bueno. Hemos terminado ya con todo casi prácticamente todo lo que es trabajo y ahora quiero irme a la piscina me voy a ir a la piscina con una persona que he conocido que es de Kenia y bueno espero pasarlo bien os voy a enseñar lo que he traído como bañador y me voy a poner el bañador ¿Qué os parece este bañador chicos me encanta, me encanta mucho este lugar la verdad es que produce muchas buenas vibras, muchas buenas energías. En una de las charlas que he atendido durante el tiempo que he estado aquí, una mujer ha dicho algo muy remarcable, que es... Pasa tiempo en lugares que te producen buenas energías, pasa tiempo con gente que te produce buenas energías. Y este lugar es súper perfecto para esto. Miren las vistas, por Dios, tan lindo. En fin, estoy tan emocionada porque este es un momento que solo se vive una vez, ¿no? Cada momento es diferente a los demás, así que cada momento se debe ser disfrutado como si fuese... El único y el último, porque el único. Pues eso, ahora nos vamos a meter en la piscina. Disfruten conmigo, chicos. So I like, to, like video the process. You get We're it. We're taking the process. Yes, I've been up for three nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I want to see the sunshine. It's getting to my head, one look in the mirror, don't like what I find, I know that somewhere in there, there's a good guy, but he runs away at midnight, I'm sorry. Bueno chicos, pues acabo de terminar de hacer las fotos. Me voy a meter en la piscina ahora. Y después de la piscina, no sé, tenemos una cena. Mira la cena. Así que bueno, sigan mirando. <risa> Pues chicos, hice más amigos en la piscina. Me encontré con alguien de Uganda, de Zambia, de Camerún. Me encontré con un montón de gente, la verdad. Hice amigos, cogí contactos y miren a quien tengo aquí. Hice una amiga zambiana, se llama Anita. Sí. At the restaurant, and we're gonna have some breakfast. So this is the buffet. Um, I had something nice yesterday, but I don't know if it's true. This morning, and guess what? I taste there? your African the your, you have this local meal. It's called African something. African something. Is it like African colon? Yes. Really? Yes. I don't really like uh, it. was nice. Yeah. Because Maybe because I've had enough of it. Do you like it? I used to. Now it's like I'm it? just tired of it. Okay, it's normal. You should be tired of it because you're Zambian. Okay, <laughs> <laughs> So, okay. It's fine. Stop okay. recording. Go get your. Now. Me... <laughs> okay, I'm gonna go for my egg. Jamás de los jamáses, chicos, había pensado que yo llegaría a un safari. Siempre me he visto viajando por el mundo, por África, sobre todo porque me encanta mucho nuestro continente, pero jamás me había imaginado que iría a un safari y así de rápido. Chaminuka es una escapada de lujo con una recepción de 24 horas y un personal amable. Ofrecen un estimulante safari con paseo en un huepardo. Bueno chicos, estamos en el coche, vamos a tener un, un game ride, ¿Cómo se dice el game ride en español? Hello, Muscadet. Are we doing a YouTube channel? Yes. <laughs> Hello. Hi. Hello. My friend here from Nigeria. Fasha uh, next to oh, me you. You. So soon coming to <laughs> Equatorial Guinea, right? Definitely. Yep. Uh, okay. <laughs> Definitely. Yep. So let's go, guys. I'm sorry that I stole your call. The siblings are perfect, and I wish I were the same. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite guy. Watch me by my whole house down, I feel a thing. One Acabo de tocar sí, al elefante, en serio estaba muy, pero que muy, pero que <laughs> muy <a ti? laughs> intimidada, la verdad. ¿Have you paid him? Yes I did. No. So yeah, like, sido una experiencia fantabulosa. Los elefantes son <laughs> duros, <laughs> tienen la piel muy dura y peluda, la verdad. Ok. Hey guys! So I just rode a horse. His name is Joe Boy and he's the um, he's the most amazing horse I've ever met. <laughs> bueno, chicos, estamos en la factoría de queso, y como podrán ver, tengo algunas vacas por detrás Estamos en la factoría de queso. Y como podrán ver, tengo algunas vacas por detrás, yeah, so, yeah. allá. Maybe you so take it way too ok, so vamos a probar el vino, ahorita vamos a entrar en la cueva de los vinos so bueno chicos acabamos de llegar en el lago vamos a tener el bot ahí y bueno, espero que sea una experiencia muy buena. Personalmente ya he estado en, he tenido experiencias de boat rides en Ghana. Tuve unas tres y no estoy exagerando. Pues ahí viene mi equipo. Miren, un cayuco. Miren otro cayuco allá. Ahí está nuestro autobús. Y este es el lago. Pues nos están diciendo que el lago es artificial. Pueden creerlo dicen que el lago es artificial entonces vamos a esperar nuestro turno vamos a esperar a que venga bueno ya hay un cayuco aquí disponible entonces vamos a esperar nuestro turno nos vamos a poner los chalecos salvavidas y vamos a entrar en los cayucos y comenzar con la experiencia <risa> This is all of Bambi. So far, that, what? What's the name? Sorry, what? I'm sorry. I'm sorry. Okay, is that the. The. The. The. The. Mm -hmm. The. Dominic. Hola. This is Dominic. cocina pasó y bueno estamos aquí en el boardwright la verdad es que está haciendo maravilloso cool super cool Can you my name Animo a que realmente visitéis el safari, ya sea de Zambia, ya sea de Zimbabue, de algún país que tenga safari, porque el safari es una experiencia de lo más cool y alguna vez en tu vida lo debes experimentar. Chicos, este vídeo se va a dividir en dos partes. Los vídeos son muy largos y no quiero, no quiero cansaros, ¿ok? No quiero cansaros. Espero que hayáis disfrutado de esta primera parte, porque lo que viene es comida. Es comida, vais a comer, vais a dirigir, o sea, os va a gustar. Así que nos vemos en la segunda parte de este vlog. Muchas gracias por mirar. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Hasta la vista.